Les presento el seteo de mi fat bike en el cambio 1-1. Es el 1x11 más tuja que han visto en su vida. La cadena topa con el neumático. Y el neumático... El neumático topa con el marco. Para los que han visto el canal hace un tiempo, saben lo que va a pasar. Y sí, vamos a mutilar el neumático. Pero no, no lo vamos a hacer con la sierra. Vamos a intentar hacer algo bastante más... Todas estas calugas están con un poco de negro. Están topando y vamos a sacarlo un poco. Si algo he aprendido de mis amigos giperos es que si el neumático topa con algo, el neumático siempre va a ganar. Así que no quiero que le haga un hoyo al marco de aluminio. Este es el primer intento por rebajar el neumático de la gorda. Voy a ocupar una lijadora orbital. El año fue muy poco, así que va a que buscar otra opción. Corté este taco con esta cosa y decidí que quizás era una buena opción darle con un simple tip top. y me va a poner cómodo porque se viene para la recuperación. estoy tratando de dejar la mayor cantidad de tacos en la punta y sacar el extremo que está topando netamente netamente para no perder toda la adherencia lateral del neumático y poder seguir gozando del grip de la Fatbike. Y aquí va la última caluga del bache. Así es como se veía antes. Así es como se ve ahora. Oh, la maldita bastarda sigue tomando. Voy a hacer el otro lado para que quede parejo y después vamos a seguir arreglando este problema. ¿Qué, ¿Qué? es eso? Ah, está topando. Ya me estoy asustando con cualquier cosa de esta bicicleta. Oh, falta caleta. Rompí la hoja de mi tip-top. O mi cortante, o como sea que le digan en su país. Ah, oh, internacional. ¿Qué? Así que va a seguir con esto que acabo de afilar. Voila oh. Topa únicamente porque el neumático está montado, no perfecto Pero creo que lo único que me queda es descentrar la llanta un poco Topan solo dos Creo que esto lo puedo solucionar acá llanta ya de aquí a aquí esto esto no, no va a ser un tutorial de cómo centrar tu llanta pero desde esta marca hasta esta marca tengo que tirar la llanta un poco hacia allá voy a soltar media vuelta acá y voy a ver cuánto necesito al otro lado para mantener la equidad de la rueda cuál solté A las del otro lado le voy a dar un cuarto de vuelta Para ver qué pasa Porque mientras más cerca estén del... Punto del eje de referencia Dejemos que Rojo hable ¡Concéntrate en la técnica! <ríe> voy a darle lo que sea acá Un cuarto de vuelta Apretando esta vez ¿Apreté? No, solté Si eso hace la magia la voy a dejar ahí Porque en verdad una... Yes. Ya no topa ya, Esto es bastante feliz en realidad La cadena ya no topa tan terrible como tomaba antes El uh, Podría poner un espaciador acá Para traer el motor para acá Y que no me topa acá Por ahora el neumático ya no topa no. por ahora el neumático ya no topa con el cuadro eso es bueno eh, lo único que está topando es la cadena en el cambio 1-1 ahí vamos a hacer cuenta como que eso no está pasando en este minuto así que eso va a ser material para otro video ese es el nuevo perfil de mi neumático se ve casi más agresivo que antes porque tienen las medias puntas. <risa> ¿Fue una modificación exitosa? <risa> Así que Colossus ahora solo es Osus. Si te gustó este video dame un like. Si tienes algún amigo que le gusta hacer modificaciones a sus neumáticos, compártelo y suscríbete al canal para seguir viendo videos de este estilo. Nos vemos en el cerro.